preguntarte ya directamente por, por él, eh, si lo ves eh, centrado después de todo lo ocurrido el otro día con tu rueda de prensa, si ¿sí crees que se entendió algo mal por, por la respuesta de, de, de su madre en las redes sociales, si lo has hablado ya todo con él y si lo ves, insisto, centrado de aquí a, a final de temporada. Gracias. Él, ha, él eh, vamos, no estoy pendiente de lo que ha dicho la madre, no sé lo que ha dicho la madre de Arthur, pero él... Eh, te diré que ha dicho lo mismo que yo le dije el otro día a él, que esperamos de él y además no tengo ninguna duda del mayor compromiso hasta el último día que esté aquí y esto es lo que él ha manifestado. Él todavía es jugador del, del Barcelona hasta que termine el último partido de esta temporada y él, él se ha comprometido personalmente con que, con que va a ser uno más, con que va a, a dedicarse eh, en, de pleno a, a, a conseguir los, los objetivos que tenemos planteados y que no tengo no ten ninguna duda de él, ni creo que ningún compañero, y es un chaval que, que va a ser honrado hasta el último día, como así ha manifestado. Tor para Alfredo Martínez, Fondo Cero. Buenas tardes, Mr. Alfredo Martínez, Fondo Cero. Eh, fíjese, la rueda de prensa que lleva usted un poco afrontando muchos frentes que tiene en estos momentos. Y recuerda, el, el fútbol, la verdad es que el resultados cuando los cosas van bien, pues todo parece ir eh, a pedir de boca y cuando no salen los resultados ocurre lo que está pasando ahora mismo por ejemplo, en, en Can Barça. ¿Tiene la sensación con toda la ilusión con la que llegó y con la que fue recibido que se encuentra en una posición más debilitada que cuando llegó al Barcelona, no sé si con respecto a los jugadores, no sé si dentro del club, no sé si con respecto a la masa social, se siente menos fuerte que cuando llegó? En absoluto, me siento exactamente igual. Y me voy a sentir hasta el último día. Yo lo primero que, que, que tengo que hacer es liberar mi conciencia. Y creo que estoy haciendo todo lo que, todo lo que sé y todo lo que puedo por, por, por que esto vaya bien, por ganar los partidos y por jugar todo lo mejor que podamos. Y esto es lo que a mí me, me, más me tranquiliza y me alivia. A veces los resultados puntualmente no dependen de mí. El fútbol ya sabemos cómo es. Yo estoy convencido de que, de que estamos haciendo un buen trabajo, que hay muchas cosas que, que estamos mejorando, pero también sé cómo funciona esto del fútbol. Sé que las victorias eh, ocultan muchas cosas y que las derrotas siempre conllevan esto. Y esto ya lo he vivido no solamente aquí, sino en todos los sitios. Eh, hay momentos y momentos y esto es lo que hay que hacer cuando... Cuando uno gana, pues disfruta, y cuando, cuando pierde, pues apechuga. Esto es lo que queda. Torpa Raúl Fuentes, Radio Marca. Hola, Mister, ¿qué tal? Eh, buenos días en directo para Radio Marca. Eh, hay mucho ruido mediático desde el empate del sábado en, en Balaídos en torno a, a tu figura, a tu futuro... ...también con bueno, alguna tensión ¿no? entre, entre los jugadores y el, y el staff... ...con Arthur volando hacia Turín para firmar por la Juve... Eh, ...¿se puede preparar un partido con, con tranquilidad con todo esto... ...en el que te pongas mañana la Liga? Gracias. Por supuesto... Eh, ...el ruido este es cosa vuestra... Yo, ...yo me mantengo al margen... ...ya te digo que ya os lo dije desde el primer día... ...que yo me centro en las cosas que me tengo que centrar... No estoy atento a lo, que, a, lo, a lo que se mueve, salvo cuando me hacen indicaciones desde, la, desde el gabinete de prensa nuestro que me, me dan la información muchas veces. Pero lo demás, yo desde luego estoy centrado en lo que estoy centrado. Y esto ya es como funciona y nada más. es eh, No desgastarme en cosas y es lo que trato de hacer también con los futbolistas, que, que, que en la mayor parte de los casos entiendo que también lo hace, hacen lo mismo. Para mena. Hola, Míster, Ashraf Benayat de sport. ¿Sigue pensando que el Madrid se puede dejar juntos viendo la solidez con la que afronta los partidos? Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros podemos controlar lo que podemos controlar y esos somos nosotros. Nosotros podemos tratar eh, de mejorar para que lo que nos pasó el otro día pues, pues no pase, ¿no? Eh, esto es en, la, en lo único que nos tenemos que fijar, lo que nosotros podemos hacer. Lo que haga el rival, pues ojalá que nos dé más facilidades, evidentemente, pero eh, nosotros tenemos que salir pensando en nosotros hasta el último día, pase lo que pase. Torpar, Mundo Deportivo. Eh, Ser y Solé, mundo Deportivo. Usted con el Betis en los últimos cuatro partidos contra el Atlético de Simeone ganó eh, uno, pero en los cuatro partidos solo marcó eh, un gol. Eh, ¿Cómo se le puede atacar a, al fútbol de, de Simeone? Bueno, pues como lo ha hecho el Barcelona en muchas ocasiones y como lo hizo el Betis, es verdad que al, al equipo de, al Atlético de Madrid no solamente no le metían goles el Betis. Tampoco se los metía el resto de los equipos. Es un equipo que, que defensivamente es tremendamente sólido, rentabiliza muy bien sus goles y no es un equipo para nada fácil. Ya lo vemos, esta es la historia del Atlético de Madrid en, en estos años. ¿no? Eh, es un equipo eh, que dificulta mucho, pero es verdad que hay que tener eh, la capacidad de afinar mucho, de, de moverse bien entre líneas, de... De, ser, eh, de tener ese punto de, de lucidez con el balón, de precisión, para manejarte en espacios tan reducidos como son los que van a dejar ellos. Y lo demás, pues evitar después eh, esa capacidad que tiene para contragolpear y para hacerte daño en acciones a balón parado y, y en otro tipo de acciones, porque tiene futbolistas también con muchísimo talento. ¿no? Juan Manuel Díaz, Díaz Sport. Buenos días, Míster. Juan Manuel Díaz, del TIEG Sport. Eh, viendo los últimos partidos y cómo han ido evolucionando las uh, alineaciones, ¿se podría pensar que uh, Antoine Griezmann ha perdido uh, peso específico en, en, en el equipo o que ya no es uh, tan indiscutible como era hasta ahora? Eh, gracias. Sobre esto de las alineaciones y de los jugadores, eh, la realidad es que solamente pueden jugar once y se está preguntando permanentemente que por qué no jugaba Ricky por qué no jugaba Chufati por qué no juega en un momento determinado y no juega porque nada más puedo poner a 11 jugadores en la alineación si pudiera poner más y unas veces van a jugar unos y otros van a jugar otros ya lo he hablado en cantidad de ocasiones que en función del partido de, lo que, de cómo es cada uno de lo que entiendo que pueden resolver en un momento determinado eso y lo que veo en los entrenamientos y en el trabajo diario que me induce a, a, a jugar con uno u otro, pero todos son importantes, todos tienen opciones y ya lo he dicho, no hay, entiendo, es verdad que hay jugadores que tienen una especial jerarquía pero, pero todo el mundo está, eh, digamos que es posible que juegue o que no juegue, ¿no? Por para Laura Brugués, TV3 Bueno, no te team. Tengo problemas con el micro. No te team. El de pasador. si os plau. Uh, Jamie Easton, de Sports, Estados Unidos. quería vale, En definitiva saber cómo concibe esas pausas, si le molestan y si incluso le pueden perjudicar al Barça. Gracias. Bueno, ya lo dije, creo que he contestado a esta pregunta. Eh, hay veces que te van a venir bien y otras que no va a ser así, que le va a venir mejor al rival. En circunstancias en las que eh, ha habido partidos, como dices, en Sevilla o demás, poco tienes que decir porque realmente cuando llega ese momento eh, hemos hecho las cosas eh, muy bien y salvo pequeños detalles puntuales que puedes hablar con algún jugador no hay ninguna modificación a veces simplemente lo haces por recordar cosas pero, pero esto es como todo es, esto uno lo aprovecha en un momento determinado bien y en otras ocasiones lo hace el rival esto eh, la verdad es que es algo nuevo nos permite apuntar cosas pero luego la realidad es que hay cosas que a las que tú no les das tampoco mucha importancia. Eh, en el transcurso del partido sabes que son errores puntuales que, que siempre existen. Sí que si son de concepto más general, de alguna cuestión táctica en la que... Pero en principio nosotros tenemos bastante claro... Eh, y no solemos modificar nuestro planteamiento a nivel general, ¿no? salvo cosas puntuales que hacen referencia a algún jugador. Doctor Palandre Linares, y es bien Brasil. Hola, Mister, eh, Ha dicho de, de lo que espera de, de Artur, cómo va a afrontar el eh, restante de la temporada. Eh, de ninguna manera esta situación va a condicionar eh, minutos del de jugador en lo que es esta de temporada. Gracias. Bueno, depende de las circunstancias de los partidos. Yo lo importante es que, que él haya manifestado y ha dicho que estará a disposición y en las mejores condiciones hasta que eh, el que decida yo que tenga que jugar más o menos, esto ya es otra cuestión, evidentemente, ¿no? Pero que él estará en disposición de hacerlo. Y así lo ha manifestado y así lo creo yo. Para hablar, dos últimas preguntas. Marcelo Beckler, de Lanz. si se durante la pausa para la Gracias. Pues eh, no pasó nada especialmente. Eh, una indicación y, y ya está, no, no sé qué quieres que te comente. ¿Tiene una pregunta, Marmar? ¿Vete de Hola, mister. Eh, eh, ¿No ganar mañana sería decir adiós definitivamente a la liga? Pues matemáticas no era muy bueno, pero vosotros lo podéis responder. Si nosotros eh, no ganamos y el Madrid tampoco, pues todavía matemáticamente podremos serlo. Si no, las posibilidades se reducen. Es que eh, la realidad es esta. No... Ay, que lo que tenemos que hacer es tratar de ganar todos los partidos y que pase lo que tenga que pasar después. Perfecto. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias.